no, o sea, aquí no hay ningún cerebro, ¿qué has creído tú? Hasta primero, hombre. Pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no hay cerebro? Si no te lo decía a ti, se decía el vídeo, pero bueno, si estás tú peor, me lo pones. Es un repelente de zombies Me voy a buscar cerebros. ¡Juega, Kai, Messi! Vuelve por aquí mismo. Hey este nuevo Yo Soy Mike y estamos en un especial de Halloween en cu Punto cero junto al inútil de rap Oh hombre, ¿Cómo te encuentras, Mark? ¡Muy bien, ¿Cómo muy bien! Estás? Aquí, listo. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, yo, yo me mandé a hacer una máscara de ti para asustar en este juego. ¿Algo que de ti? El... Se parece... Sí. Ah, que... Creía que eras tú, tío. No me había notado la diferencia. No te preocupes. <risa> tiene tu mirada, tiene tus ojos. No, no, no tiene nada que ver conmigo. Esto es demasiado. Bueno chicos, me lo habéis estado pidiendo muchísimo por activa, por pasiva, que jugase Pupi Playtime Así que listos para pasar terror, estamos junto a Raptor Estamos sufriendo, sufriendo juntos, me tocó estar contigo <risa> Yo manejo el juego, él me va a dar indicaciones Sobre todo para que no me quede bloqueado porque yo en cuanto me asusto me quedo en plan modo, modo feto en, mo Super. en modo tonto, en modo imbécil, encerrado ¡Cállate! En... ¡Sas bolita. ¡No miedo! Se hace bolita. <risa> sí, y por cierto, cuidado con los oídos porque yo, yo si me asusto grito ¡Y mucho! ay me cago en tu vida así que bueno vamos con el gameplay Capítulo 1 problemas embarazosos como un ex empleado de la compañía de playtime tú finalmente vuelvas a la fábrica después de muchos años después de que todo el mundo desapareciera Venga, no sabemos en del juego eh esto Estás a punto de ver el mejor invento del mundo Mejor Su nombre mundo. es Pop, El Smartphone Y es la primera muñeca inteligente en el mundo No, no, una muñeca si una inteligente Si pequeña habla tipo? con ella, y le contesta Sí, yo te puedo contestar También ya y Ahí vi. está Qué muñeca más tétrica <risa> ¿Sabes lo que parece que va a hacer? O Se va a jugar con tus hijos al juego De luz verde, luz roja <risa> ¡Pum! ¡Pum! Eso, eso no es muy bonito de tu parte, pero... A mí me llama la atención, o sea, es la auténtica fábrica donde se hizo en su momento la muñeca más inteligente del mundo, que podía responder a los niños. Ahí vamos. Todo el mundo piensa que los administradores han desaparecido hace 10 años. Pero siguen ahí, encuentra la flor ¡La ha encontrado el okay. raptor! ¡Está justo debajo del papel! Definitivamente comprobamos que la muñeca es más inteligente que tú ¿Por qué? O sea, estaba ahí <risa> es Pero vamos allá, Toro, to, to. aquí estamos De visita okay. en la fábrica De juguetes del terror Analicemos, bueno, ¿eh? ¿está fea la fábrica? ¿Está abandonada? Se nota que está abandonada, sucia, sí, vale el área de seguridad por ahí Por aquí welcome, por aquí es por donde se visita A ver, puedo saltarme la barra, es que a mí no me gusta pagar ¿Sabes? No, no, no, no puedo Ah, me espera, puedo pasar por debajo Ahí está <risa> Soy más listo que damos vale, Este está cerrado no, no he hecho nada, vale Esto es la salida Pero nosotros hemos venido a entrar No a salir Claro, no, no queremos salir Queremos entrar Vale Muy bien la fábrica Uf Oye, dios los ruidos, eh, aquí hay algo, eh, aquí hay algo que funciona un Oye, tren! Es un trencito claro. de está abri... Ah, mira, que puedo abrirlo Vale, tenemos Un trencito, ¿sabes que yo siempre quise tener un tren de niño? Eh, yo, yo, yo, por suerte como europeo Mis padres me compraron uno, tenía ahí con los raíles y tal ¡Ostras! ¡Chabol! Que <ríe> aquí hay un juguete que ha sangrado, eh Ok, eso, eso no es eso creo... no... ¿Los juguetes no sangran así? Oye, y claro, a lo mejor es que metieron a un niño dentro del juguete Para que fuese inteligente bueno, bueno, si te hubiese puesto a ti hubiese sido un muñeco bruto, pero bueno Aquí, aquí no hay nada que ver, ¿no? No Venga, me voy a salir aquí, vale, por aquí en el ordenador puedo hacer algo ¿Qué te pasa? No sé, me ha me asustado con algo, me ha salido, creo que a mi propio brazo ni, ni Sí, idea. sí, porque no vale. salió nada Aquí no puedes hacer nada, vale Y por aquí, vale, aquí hay un que bueno, todo tiene nuevo. sangre aquí ¿Es sangre o es óxido? A ver, es óxido? Eso es óxido, eso es óxido Óxido, es que el es viejo El muñeco es de metal Vale, y esto no lo puedo abrir porque aquí hay una contraseña, ¿no? De colores De colores Mmm... ¿Será el suelo? La contraseña No, no, no, vale. no ya no sé lo que es, ya sé lo que es Es el tren, mete al tren, vete al tren El, el tren, tren, tren tiene colores ¿El tren no es rojo? No, el tren rojo tiene un huevo de colores A ver, es azul No, ¿cómo que azul? No, verde, verde, verde, rosa, amarillo y rojo ¿Tú crees que es eso? Ya. sí, segurísimo sí, tiene Vamos sentido, tiene sentido Ahora, ¿qué clase de tonto pondría en la contraseña algo que se puede ver tan fácil? Eh, es una juguetería ¿cu cuál cuál he hecho? Verde, ¿no? Verde, rosa, sí. amarillo, rojo Rosa, amarillo, rojo no, ¡qué memoria! No, por eso no, te he traído no, aquí, Dios. eres mi cerebelo no, Vale no tenemos. Y aquí estamos en área de seguridad Y te oh, oh, oh, tenemos una cinta de vídeo Ok Una cinta de vídeo, a ver Esto, ¿eh, me, huele, me, sin... a esto eh? claro, me huele a tutorial esto, eh Me huele a tutorial esto, esto es lo que pasó en la fábrica, puede ser también Chon, chon, chon, a ver Flytime Grappa Grappa. Okay. La mochila agarradora Sirve para agarrarte las nalgas Oh, qué buen producto, lo compro Ah, es este, convierte en el Doctor Octopus de Spiderman Te da más brazos la no, hay, no hay ningún Está buen tenovía real que sea de esa forma Oye uh. ¿Qué? <risa> Le ha quitado la cabeza Vale, creo que por eso la fábrica cerró, eh, tiene sentido Sí, muchísimo Vale Dice, ah, y que conduce la electricidad, claro, porque debe ser de metal Ey, eso es esto, ¿no? Eso es de ahí. No? Debe ser. ser? ¡Ah, mira, sí, sí. Creo, creo, creo, ¡Que se abre, que se abre, que se abre! A ver, ¿es esto? Agárralo. ¿Puedo agarrarlo? ¡Ahí, mira, mira! ¡Lo tengo, lo tengo! Te Ay, ¡Tengo, tengo, tengo! nos falta una mano, ¿no? Vale. No sé por qué. ¿Puedes no, enchufar te la tele? Que A ver, yo si agarra... tengo un problema. ¡Ah, mira, mira! ¡Ay, sí, ¡Uh! que agarra! Tengo un problema y es que yo soy diestro, eh. Esto se me va a dar muy mal. Sí, eres imbécil. ¡Ah! Pero, espera, espera, espera, que ya sé para qué es la mano. Ya sé para qué es la mano. Mira, te acuerdas no esto. Mira, ves que es del mismo color y que además está en okay. la mano izquierda. Va a ser para esto. Nos vamos. Pero cómo, cómo. Ay. ¿Cuál es la lógica bajo ese concepto? ¿Por qué hacías? ¡Es un genio! A ver, eh, es, es, es, es. Pues una huella digital y. Welcome to. ¡Playa! Vale, ya no hay vuelta atrás, estamos aquí. ¡Dale la mano! ¡Chúpele, chúcale la mano, chúpele la mano! Qué? <risa> ¡No, que me da mierda! Es muy creepy ese bicho. A lo mejor vas a chocarle a esto, que es a lo que hay que chocar. Ahí ¿Está? ¿Eh? ¡Ay, no! Bueno, manches. ¡Ya la estás liando! ¡Te he dicho que no lo No ¡Manches! Se ha Ahora cortado va la luz. Vale, a ver, Tenemos eh, que ir aquí, está cerrado. Vale, eh, Uy, está cerrado. aquí quiera. obviamente no puedo abrirlo porque me falta la otra mano, ¿no? Tengo que conseguir la otra mano Sí, eh, no tienes la otra mano Esto está cerrado, esto va a estar cerrado O sea, necesitamos una llave para poder restaurar la energía, para poder abrir esto Vale Una llave, ¿dónde está la llave? Dale la mano al muñeco, mire la mano Estará muñeco? en área de seguridad ¿Qué? ¿Qué muñeco la tiene? Te he dicho todo el resto, Eso rato no estaba, la mano. eso hay... Eso no estaba antes, eh. Estaba y yo la vi cuando. No no no, no, no, no, no estaba, no estaba, no estaba, no estaba. Aquí están pasando cosas extrañas, Tractor, eh. No, tú eres el extraño, tú confíes en mí. Vale, vale, vale, vale. Uy, qué mal rollo. A ver, Entrabos. lo que me gusta de este juego es que está iluminado, ¿sabes? No es como otros juegos que hemos jugado de miedo. Como el que de te las... meten. Sí, que te meten mucha, mucho miedo, pero porque no ves nada. Vale, aquí tienes que a hacer? Te voy a ¿Tengo que abrir esto, ¿no? No, no, no. no no ¿Te abre? No. O sea, tienes que conectar el enchufe, conectar el enchufe. Mira que el enchufe se ha conectado. ¿Qué, ¿Qué he hecho? Ah, este. A ver, a ver. No, no puedo, ¿eh? No me deja. No. A ver, yo creo mira, que no el juego es intuitivo. Mira, mira, mira, mira. mira Te fijas siempre que te das cosas en la mano, hay una señal, ¿eh? Yo creo que va por ahí okay. ahí, está. ahí está, ¿vale? ¿vale? Ahora. Ah, si te, ¿te acuerdas el... en.? ¿Te acuerdas en la promo que decía que conectaba la electricidad? Es con esto. ¿Pero con lo ¿Qué con lo que es eso? Que esto es con lo que hay que enchufarlo aquí. No, no, ponle la torre, no. ponle la torre de luz, ponle la torre de luz. Miren, si es Es es Ponle electricidad ahí, agarre electricidad y otra. A ver, aquí está, vale, vale, vale. Tú dices que aquí, ¿no? Sí, sí. No, a ver, lo que es. ves. A ver, ha hecho algo, ha sonado. Hay otro más, hay otro más más adelante, hay otro más, más adelante. Es verdad, aquí había otro, ¿no? Entonces hay que conectar los dos. Joder, no sé sí, no sí sí si me llega la mano, ¿eh? Si sí te llega, si sí te llega. No llega. Es que le hiciste una vuelta imbécil. Claro, una a vuelta. ver, tengo que hacer la vuelta. Vale, a ver, aquí. A ver, ahí. Está súper medido, ¿no? Vale, aquí... ¡pa! Vamos. Vale, no! ¡Hemos restaurado la energía! ¡Nu! No, ¡Tenemos energía! ¡Woohoo! Uh -huh. No está Coco <risas> <risa> No está Coco <risa> <risa> ¿Dónde está el muñeco azul? <risa> a a a a entra en entra la zona azul entra a la, a la mano, ¿no? no quiero darle la espalda Por favor no, no, no. <risa> ¡Ay! No, yo empezamos con él A mí estas cosas me dan mucho miedo <risa> <risa> Tranquilo. Nos lo van a estar no acechando por ahí, ¿no? No, no me va a nada, tranquilo Make a friend, dice, haz un amigo, dice, Mikecrack Haz un amigo Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vas a tener un nuevo amigo, Mikecrack! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No quiero muñecas inteligentes! ¿Puedo cerrar esta distancia? Yo por ahí no voy, eh Mira, mira la otra puerta, la otra puerta ¿La otra puerta? ¿Qué, ¿Qué es que Hay que ir por Pero aquí Hay un letrero, tiene un letrero, es que le dice el letrero A ver, ¿qué dice el letrero? Eh, escaleras. Escaleras al infierno. Al infierno. Escaleras al infierno. No, tío, ¿te acuerdas lo que decía que esto no, no era oscuro? Por favor, dime que tengo una linterna o algo. No tienes no tengo linterna. Voy para adelante. Ay. No grites. Bueno, al menos se ve más. El humo ilumina mi camino. Tío, que me he puesto vestido así de, de momia para yo ser el que da miedo, ¿sabes? Es lo que es esa risa. Ya sí, me debería ponerme de payaso para el próximo Halloween lo hago. Ay. ¿Okay? Estoy ¿Vale? Listo. Puedo cerrar esto para no. Eso, eso, así. Que no quiero que venga nada por detrás. Vale. Ahí. Por aquí se puede bajar. Que... No, esos son los tubos no, que vivimos no. arriba. Arriba. Escaleras al infierno, eh. mira, mira escaleras al infierno, infierno bajadas. Hay una grabadora. Hay una grabadora. Ah, eso es para ver tutoriales, ¿no? Claro que tienes O sea, un si encontras un... una cinta, cinta amarilla, María. igual nos dan información sobre qué pasó aquí y entender así un poquito el lore pero a mí el lore me da igual o quieres pasarme esto rápido los, los, los loros son divertidos porque cantan mira, fíjate, fíjate, fíjate aquí hay otro puzzle, eh, fíjate tenemos por aquí esto que parece una batería que hay que agarrarlo y obviamente lo tenemos que poner mm... ¡ahí! ¿tú ves, ¿pero cómo lo agarro? ¡ah! me lo he quedado, vale, y tengo que ponerlo aquí, ¿no? vale, y Ay. tenemos que encontrar el rojo, el amarillo y el verde también y cuando lo oye, si bajo aquí ¿cómo puedo subir? no sabemos bueno, me la juego. Bueno. Habrá que construir un, un muro de cajas o algo. Vale, aquí puedo Fuera, abrir puerta, esta puerta. puerta. Ah, mira, mira, mira, mira. Así. Aquí la abrimos. ¡Qué guau. Buah, Es que me da súper fuerza, ¿eh? ¡Eh! Es ¿Por qué este, está mira, aquí? Es el mejor juguete que aquí existe. Aquí hay una batería, ¿eh? Esta es la roja, creo. Vale, la roja. Vamos, vamos, vamos Voy a la ¡Ah, vamos. vale! Que esto es para volver. Por aquí es por donde hemos venido. ¿Y esto no lo puedo abrir? Esto es igual. Ah, está roto. Está roto. Vale, vale, vale. Entonces ponemos la roja. Y ya son que la amarilla y la verde. Vamos bastante bien, vale. ¿eh? Sí, ¿sabes qué? De esto hay gente... ¡Oh, que my God! ¿Qué? ¿Qué? ¿No viste! ¿No? Ay, algo ahí, Tranquilo, a ver, a ver, estás viendo cosas, estás viendo cosas, Raptor Estás viendo cosas que no son Tú tranquilo, <risa> yo nervioso Ay, Dios mío. No, no me, no me líes, ¿vale? Que te he traído aquí, está... que me ayudes, no a que me metas miedo Estaba Ay, chistoso, está muy, muy Aquí nervioso. está el amarillo ¿Puedo traerlo? Sí. Ahí está, y aquí está el verso, Vale Y ya está, aparcado Dios, Lo tienes Lo que no sé es para qué sirve montar eso, o sea, supongo que pondremos Ah, a lo mejor ponemos en marcha la fábrica Le damos electricidad y así ya Pues se deja ver oscuridad y no da tanto miedo así suerte tot, tot, tot, tot, tot. Vale, ponemos aquí esto Estoy mirando hacia el frente a ver si aparece algo, eh Y no veo nada Y ya está, y Chan, chan, chan, chan, chan qué pasa me mete la mano roja mete la mano roja tú crees ah la que nos falta Creo que ah es para eso. poder abrir esta trampilla verdad y no podía agarrarla yo con esto bueno, eh me pero me dónde me vas mira un power up tenemos la nueva mano mira ya pones las manos la estrenamos con esto no o volvemos claro. atrás no, no, Venga, Aquí y aquí ahí está abre. ahí está la abrimos Agachamos. Agachado. No, no está el no, no, no. no, no, no. Que esto me recuerda mucho a la carátula de. ¿Qué es esto? Mira, un botón. Ah, un botón rojo. Le he dado la mano. Roja? No. Por aquí Yo no hay, por camino. aquí. Por los rodillos solo puedo bajar, no puedo subir. Ah, mira. Hay mira. otro que vino. No das otra que viene de aquí. Mira, eh. Aquí necesitamos electricidad, eh. Me parece a mí. Por ahí tenemos que buscar electricidad. Hay que buscar otro, otro conector que nos dé electricidad. Vale, pues subimos por aquí. Esto es un laberinto, eh. Me ha quedado súper extinto, vale. Y esto es la electricidad. Hacemos que llegue por aquí, ¿no? Sí. Y ahora le doy al botón y lo conectamos. Ahí está. ¡Vámonos! Así bueno, sí. ¿eh? Mira, ya más sí. funciona, eh. Va solo. Nos llevan aquí las ratitas. No? Nos hemos convertido en el juguete más inteligente de este mundo. Y, Podemos y, responder como... a los niños. Es como una botella de rush, está guapísimo eso. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver si me están cayendo cosas. Mira frente. Vale, vale, vale. Vale, llegando cosas? cosas. Vale, llegamos por aquí. Uf, qué miedo. Y no ha pasado nada. Joder, odio, odio las luces que se... Tú me he hecho daño en la garganta en el grito, eh. Tú también, o sea, he pensado. <risas> Uf. miedo, pensado... miedo. Ok, ahora, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es Necesitamos energía. Vale, o sea, porque, pero, pero, a ver, a ver, si está esto lleno de máquinas eh, taradas que, que, que matan humanos, ¿por qué vas a darle energía para que se pongan a funcionar todas? Pues como que no tiene sentido A ver, si supone, no eh. supone que nosotros sabemos eso Yo ya tengo lo que quería, que son las dos manos estas que molan que te cagas, yo ya me puedo ir a casa Vale, aquí tenemos ¿Eh? otro vídeo que no vamos a ver porque, porque... uy espera, espera, Ah, agárralo, agarra agárralo Claro, lo puedo tirar para acá, ¿no? no madre mía No <risa> Mira, ese aquí pedería, ese ah, mira, ahí es hablarse? para llevarlo a estos, do, a estos palos, a este. Y a ah, es, no llegó. Ah, ya sé, ya sé. Hay que darle desde aquí. ¿Se puede darle desde Uf, aquí? Para no pillar esta columna, ¿sabes? Ahí. Y aquí ya sí puedo darle esa energía, ¿no? Claro, aquí, y ahora tienes y aquí. Que... ¿Me falta uno cómo va esto? Me falta uno así. Mm. ¿Y esto qué es? Este es otro Ah, será ¿Ese es que Ah, ahí es a donde tengo que dar clic. Vale, pues esto es un punto complicado, eh Porque a ver cómo le doy Súper difícil, está difícil, eh claro, O sea, Pero yo creo que iba bien, ¿no? Por lo que estaba haciendo hacerlo con el rojo Ah, dices que a lo mejor con el rojo llego Mejor A ver Vamos por aquí Hasta, hasta ya se ya sepa Ser más eficiente es mejor Vengo por aquí Vengo por aquí Ahí Y ahora vengo aquí Y ahora sí llego, ¿no? Para dar al botón, mira no sé por qué te hago caso de darle al rojo Ahí está Vale, lo hemos conseguido ¿Hemos, hemos dado energía a la fábrica? Creo que sí Ahí está, ahí está está El chispazo llegando hasta, ahí, hasta la consola de control Vale, bajo ¡Tenemos no te mates, luz! No te Bien, y le damos Power on, Power on. El botón rojo. Ah, a lo mejor tengo que darle Ah, que tengo que pulsarlo yo Claro, tienes que presionar tú como tal Vale ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Me cago en todo! ¡Qué fabulosa fábrica, eh! Espera de... A ver, de... mola mucho, pero da miedo Sí, es muy creepy ¿Y ahora qué hago yo? ¿Nos van a dar otro brazo? Vamos a tener... A algo. Cuatro al final Vamos a ser como el Dr. Tofus Sí, aquí hay que colocar algo, algo que dé energía, ¿verdad? Claro, segurísimo. ahí tienes que. Ahí está que se, tienes que se ve, mira, mira, mira. Nadie abandona sin un juguete. ¡Ah! ¡Tengo que poner un juguete! A lo mejor esto. Claro, esto, esto no cuenta como juguete, ¿no? Está roto. ¿Qué? He hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Son piezas, son partes de juguetes. ¡Ah! Y todo esto, mira, van a montar el juguete, claro. Falta, falta la cabeza, falta el cojín. Ah, vale, aquí. Vale, desplieguenos las patas. Tenemos la cabeza, había a salir de ahí, vale. Y ya tienes de todo, todo esto, nos tienes van a dar un puede. juguete aquí, ¿no? Claro, claro, eso tiene, tiene que sentido. Tiene sentido, puede. tiene sentido. Esto nos pasa por no leer, hay que leer más. Ahí, mira, ahí, ahí va a salir, ahí va a salir, ahí va a salir un, a salir un... un juguete nuevecito. Uh, está desmontado todavía. Claro, pero hay que montar la siguiente sección, pues. Ah, vale, cada estación hace esta como una fase de montaje, ¿no? Claro, claro. Está guapa ah, esa máquina, no. eh. Sí, sí, sí, sí, yo quiero una igual. Mira, además es amarillo, ¿eh? Mi color favorito. Como que me hagan un peluche de Mike. Sí, oh. y al final te lo pintan de rojo. Aquí es donde le han visto. Pues, está... Creo que están asegurándose de que esté todo bien, ¿no? ¡Mira su ¡Wow! perrito! ¡Qué guapo, eh! Mola, mola, mola mucho. Dame, no, dame no, no, no, perrito, quiero perrito, quiero perrito. Ven, ven, ven, ven, ven un perrito. Ay, ay, lo quiero, lo quiero Ahí está, vale claro, Lo tiene, tenemos, tiene, no, no lo ya lo pongo aquí Y esto hará que y se, abre se abre la puerta, la puerta. Claro O sea, todo tiene sentido al final Venga Vale, y esto joder parece los puertos de baño En plan ¿cómo es Esto no se abre Este tampoco ¡Ah! ¡Ah! ¡Coco! El que estaba al principio del el centro no. ¡Madre que lo parió! <risa> ¿Has muerto? ¡Ay Dios mío! No es permanente anima ¡Levántate! ¡Ay! ¡Dios mío! Creo que voy a empezar no, pero bueno, ya sabes cómo va. Vale, vale, vale. Ok, uh, vale, a ver. Ya sabes Tengo lo que, que va a salir ir. cagando leches. ¡No! ¡Ah! se me ha vuelto a asustar! ¡Se me ha vuelto a asustar, tío! A ver, ya sabes, ya sabes lo que pasa. trata de no perderte porque lo que pasa es que te perdiste. Vale, lo que ha pasado es que creo que he vuelto a sobre mis pasos, ¿no? Porque es que es muy, es muy sensible esto. Vale, ahora viene aquí enfrente. Y por aquí. Y ¿Está detrás o cómo? está mi que que avanza avanza estoy hecho estas cosas no estoy K超 hecho estas cosas, no estoy ah, estas, cosas, estas cosas me dan miedo estas like no no cosas, no cosas nada, me miedo corre corre a la madre vale vale ha dónde? dónde dónde dónde no sé si estoy yendo también o estoy yendo que hay que no a Venga venga, coño ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me sigue corriendo! Eh, ¡Sigo corriendo! Ay. ¡No! ¡Ay! ¡Me he ¡Que viene! ¡Que no puedo salir! ¡Que estoy a cerrado! ¡Estoy cerrado! ¡Ay! ¡Se abre, se abre, se abre, se abre! ¡Se abre! ¡Corre! <risa> ¡Corre! <risa> ¡Por ¿Qué la madre! ¡Que va muy lento! ¡Que se ha cansado! ¡Que ya no corre el imbécil! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Está corriendo? Me he matado a Coco. La, ¡Ay, flor! ¡Ay, la, flor! la, ¡La flor! flor, la flor, la flor. La flor, la, la flor. La flor, la flor. Ya se acaba la, el capítulo 1, ¿no? Dios mío. Menos mal que nos ha hecho empezar desde el principio porque estoy sin voz. Y yo me asusto Ay, con todo, Dios toda la vida. Eso fue demasiado estresante, ¿eh? Sí, tío. Pero... un vídeo. Lo recuerdo. Ya está, Ya está, ya está, ya está, ya está. Corre, corre, da la vuelta. No, no, para. No, no, yo no doy la vuelta. ¿Eh? Oye, pero esto no es una fábrica de juguetes. Estamos en una casa ahora. No, Minecraft. ¡Las es... escaleras es el infierno, Minecraft. Es la casa de mi abuela. Joder, qué, qué, qué bonita casa tiene tu abuela. Bueno, era un poquito menos tétrica, no la recordaba así. Vale, cojines, juguete, un armario. Uh, está bloqueando una puerta de armario, eh. Más vale que ese armario no se mueva. No vaya a salir de ahí el coco otra vez. Ay, vale. Por favor, dime que hemos pasado ya al capítulo 1. No, ¿No fastidies. No, la, la, muñeca, muñeca inteligente. la muñeca inteligente. ¿Dónde te sentaste, Anabel? <risa> bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con vuestro like. Si llegamos a 500.000 likes, traeremos el capítulo 2 cuando salga. Estaremos ahí atentos y os traeremos los primeros. Para vosotros, jugadores, besazo.